A todos y bienvenidos a un vídeo de jugando en mi nombre es Erhor y en esta ocasión nos traemos Dota Underlords. Eh, Dota Underlords es... si sabéis lo que es un Battle Chess, pues es un Battle Chess. Si no, a ver cómo os lo explico de una manera eh, rápida y sencilla, que creo que lo mejor va a ser lo mejor va a ser que, que lo veamos mientras mientras juego eh... A ver, Dota Underlos surge del mod para Dota, que se llamaba eh, Dota Auto Chess, que era una empresa de bueno, unos moders, creo que eran chinos, era con los que Valve intentó llegar a un acuerdo para poder lanzar el, el, el mod como un juego como un juego independiente. Y, y resulta, si sí, no voy errado, que, que estos este grupo modders firmó al final por, creo que era con Tencent. Los eh, prácticamente dueños de todas las empresas de videojuegos o de casi todas las empresas de videojuegos, en mayor bueno, dueños tienen acciones en que prácticamente todas las empresas de videojuegos famosas. Entre y tras, pues por ejemplo, Epic. ¿Vale? Cada vez que Epic hace dinero, se lleva dinero con PUBG también. Pues se lleva dinero. Y, y ese es un gran Ubisoft, creo que también. Creo que Activision también. Bueno, creo que tienen al menos el 5% de casi todas las grandes. Eh, bueno, el caso es que firmaron con. Creo eh, fue con. con Tencent. Y. para sacar una misión para móviles. Del Dota Auto Chess, simplemente ahora se llama Auto Chess. ¿Y qué es esto de un Auto Chess? Eh, o Battle Chess. La cosa es que es una especie de Battle Royale donde competimos contra otros jugadores. En, el, en, el, en este caso son contra otros siete jugadores donde nosotros vamos haciéndonos con personajes durante la partida y los disponemos en un, en un tablero como si fuera un tablero de ajedrez ¿no? de ahí la parte de chess el nombre. entonces eh, disponemos los jugadores y cuando empieza la ronda nosotros no hacemos nada y los jugadores eh, perdón los, los personajes se eh, pelean entre ellos de manera automática vale por eso es un battle auto chess porque es un battle royal donde las, en un tablero de ajedrez donde los los personajes eh, que ponemos combaten de manera automática. Bueno, no me voy a enrollar mucho más. Vamos a, vamos a, a jugar, ¿vale? Eh, yo soy muy malo, soy tremendamente, para que veáis lo malo que soy. Por aquí. Bueno, el protopase es una cosa que están dando de manera gratuita por ahora. No sé si cuando cuando termine la fase beta los. los. no sé cómo llamarlo. ¿Cómo llamar a esto? No sé, va a decir, los ítems que nos van regalando al ir avanzando en el protopasse, no sé si nos quedaremos los que ya hemos conseguido o simplemente se perderán y empezar todo el mundo de cero. No sería que no, ¿no? Pero bueno, hay que estar en la comunidad. Pues, tienes aquí para, para crear comentarios. Bueno, pues se me abre Facebook. Eh, y de reportar lo que va mal o lo que va bien o los cambios que se quieren ya que la comunidad que está haciendo el, pues ese trabajo de depuración entiendo que lo, lo suyo será que estos eh, pequeños eh, ítems o mejoras o regalos porque no mejoras nada simplemente son cambios eh, estéticos no se lo por lo menos a los, aquellos a los que hayan colaborado mínimo vale yo por ejemplo no he reportado nada no tengo nada aún que reportar que a mí se si me los quitan por pues, yo entiendo que como lo único que he hecho ha sido jugar de manera gratuita pues tampoco tengo derecho lo más, pero todas aquellas personas que sí están colaborando lo justo sería que sí que tuvieran un... tuvieran algún tipo de recompensa vale, quería buscar... este es el equipamiento que vamos ganando simplemente para mostrar los, los, lo malo que soy, ¿vale? Eh, aquí, vale, tengo... 15 puntos en, en las partidas de clasificatoria hemos visto aquí vamos, vas ganando, si vamos ganando puntos es en función del puesto en el que en el que quedamos, ¿vale? Yo solamente tengo 15 puntos porque en un, en, en, De todos los combates que, que he hecho, ya son unos cuantos, solamente he conseguido llegar como mucho máximo a un cuarto puesto. Casi siempre quedo he quedado octavo, entonces. Simplemente, simplemente siempre me han quitado y en el último en la última partida que jugué pues conseguí quedar cuarto y me dieron 15 puntos y, con, y dudo mucho que lleguen más lejos vale pero bueno, pues probablemente en breve escucharéis a un gato maullar será uno de mis gatos que os saluda eh, bueno, vamos a jugar solamente se ganan si se pierden puntos en la parte de clasificatoria ¿eh? en un casual Vamos a jugar un casuato de si. Sí. Como voy a estar hablando entre que soy malo y si hablo de lo poco que voy a hablar voy a desconcentrarme, pues voy a perder mis 15 puntos soñados. Vale, las primeras rondas, las dos primeras rondas, que se llaman de calentamiento, son las que combatiremos contra los neutrales del Dota. Aquí la clave, realmente yo soy muy malo, ¿vale? Entonces, si alguien tiene más experiencia que yo, le agradecería un tutorial. Porque ya estaba mi conclusión, es que aquí hay una serie de... Bueno, tengo que deshabilitar la opción de que salga el tema de las alianzas entre personajes. Pero si veis, cada, cada personaje tiene dos... Ay, soy muy idiota. Ahora os voy a explicar porque soy muy idiota. Cada personaje tiene dos tipos de alianzas. Entonces, al combinarlas. A o Son sea, cosas que no entiendo, que siempre puede explicar: es. ¿Cómo es posible.? Perdón. ¿Cómo es posible que nadie haya combinado ya. Eh, ya es lo que es combinar héroes con solamente 3 de oro, pero bueno, muchas mucha suerte tiene que ser. Como veis, los personajes ahora mismo tienen una estrella, ¿vale? Eso es que es. Eh, creo que se llama nivel, no estoy seguro del nombre de técnico dentro del juego. Bueno, las rondas neutrales, cuando tenemos rondas neutrales, siempre nos dan. Siempre nos dan un objeto. Si ganamos el objeto es de mejor calidad, que si perdemos. ¿vale? Y ahora ya creo que jugaremos contra el personaje. Como os he dicho, los personajes tienen... Vale. Lo que os decía, ¿veis las estrellas de los personajes? Bueno, si yo ahora, por ejemplo, tengo... Tengo dos Tusk, ¿vale? Entonces si ahora me saliera otro tusk para comprar podría convertir en vez de tener tres tusks tendría un tusk de dos estrellas. ¿vale? Eso se supone que el nivel es, es mayor. A ver si sale uno, esperemos que no tarde mucho en salir y, y lo veis. Bueno, esta es la primera par la primera pelea contra un contra un, un humano de verdad. Si veis él tiene cuatro personajes, ¿por qué tiene cuatro personajes? Porque eh, su nivel, mi nivel es 3, entonces solamente puedo usar tres, tener tres. Me he perdido, qué guay. Solamente puedo tener tres personajes en. en el tablero y el nivel 4, pues puedo tener cuatro vale, entonces. Eh, puedo comprar un nivel es, bueno, con 5 de.. De horas con 5 bueno, de oro puedo comprar eh, puntos de experiencia. Vale, al principio es como fácil subir, pero luego, según más aumentando el nivel, pues cada vez es más, como siempre, cuesta más. I'm great Por ejemplo, él tiene un personaje con. Dos personajes con dos estrellas. porque es He combinado tres enchantres y tres. Son caros. No tiene a gente como su economía es tan buena. Aquí por, por esto mismo pierdo, ¿no? Porque la gente. Eh, sabe. Rápida, así que supongo que el vídeo no será muy largo. Uh, ah, bueno, Aquí han echado a uno, o por lo que igual se ha desconectado, porque como esto tiene versión de escritorio y versión móvil, simplemente podía poner la conexión. Eh... Aquí. Todas las hermanas del veil no pueden ser que haber metido a este señor. No will not fail the veiled oracles. We can pull this off. I know it. Eh, bueno, no le mataron ni unos. No sé, por favor. Aquí estamos los últimos. Eh, yo reconozco que me gustaría... Eso es lo que voy a decir. Me gustaría eh, un tutorial para muy tontos. Un tutorial que hay te explica las mecánicas básicas, pero no te explica todo el lore que hay por debajo del, del juego. Y la verdad es que es un poco una pena. ganar una, ¿eh? no voy a ganar una. Aquí creo que parte del problema es este, que no tengo las alianzas bien montadas, ¿vale? Solamente tengo la de los salvajes. Y... Es parte del problema. ¿Por qué me estoy centrando en tantos tusks? Porque... Porque si soy capaz de juntar tres tusks de dos estrellas, obtenemos un tusk de tres estrellas. no voy a ceder Jerry Alejandro, Bueno, es una manera de saber qué, qué personajes meten más. Por lo menos contra mi composición, claro. No one's me I won't let you down Anda, mira, hemos <risa> a la una, y a buen no en este caso, no ha sido muy fallado. no me dejadme en las líneas Curiosamente no vamos los últimos, pero esto pinta muy mal, eh. Risa. Sorry, lot, but I can make it work. Es todo lo que es difícil de remontable ¿eh? Porque en las partidas en las que me ha ido. En las partidas en las que me ha ido bien, ya he tenido problemas para. para Llegados a mitad, final de la. De la ronda. Poder avanzar. Simplemente porque no. Ya, así de normal, tengo problemas para para avanzar. En, o sea, para poder hacer que una, una partida decente, mitad de, cuando llega a la mitad de la partida, algo cambia, no sé muy bien el qué. Eh, que, que, que los combates, pues cada vez, pierdo más rápido y más deprisa. Algo hay un punto en el que hay un clic en el que yo no sé avanzar o evolucionar. Y el resto de gente sí. Vale. Si miramos el resto de tableros. pues.. Mira, tampoco hay gente con... Con alianzas triples. Aparte de mí. Y aún y todo lo no consigo... You wanna? cerca so we had a no big deal. Pero no ha sido suficiente. os pues diría que nos queda una ronda más uh, una ronda, o dos a lo sumo. Soy la esta ronda eh, nos he dicho que nos quedaba 1 o 2 era sin contar con una ronda de neutrales al final eh, no cuentan para restar puntos de vida no ganamos ya en los neutrales Es que realmente no sé si estoy consiguiendo algo positivo con, con ella, la verdad. No hay target que influye igual que él tiene dos unidades más que yo, desde, yo soy nivel 6 y nivel 8. Pues no me estoy concentrando en aumentar el número de, de héroes que puedo que puedo acumular en la de vida. -eh. Eh, no me estoy concentrando en el número de, de unidades que puedo acumular. <audio> Ya tiene nueve y se acabó. Esto ha sido todo lo que sé, soy capaz de hacer en, en The Thunderlords. La verdad es que reconozco que soy muy malo. Hay muchas cosas que no entiendo del, de, del juego. O sea, malas alianzas, o cuáles son las mejores, cómo combinar bien, qué que alianzas combinan entre sí de mejor manera. Al final eh, esto no deja de ser un juego de, de, de cartas con cierto, con valor de eh, random de cómo van a golpear los los personajes entre sí eh, si pues van a dar críticos o no dar críticos y demás, eso sea, al final es, bueno, es tirar del lado, ¿vale? ¿Cómo los sigues? de ser al final un, un juego de tablero, un juego de cartas <coughs> y y las relaciones entre, entre los personajes y sus sus alianzas, por ejemplo este va claro, primero tiene todas estas alianzas ha conseguido meter combinaciones de personajes para que les eh, den al menos un... o sea, hay que completar una eh, una fila de una perdón una columna de las alianzas para que la alianza esté completa hay alianzas de tres eh, personajes de dos y, y de una los, los demonios y alguno más creo Son solamente necesitas alinear uno de esos personajes tiene que ser un personaje de cada alianza diferente no vale dos de la misma alianza eso solamente cuenta como uno entonces pues, eh, tiene aquí una combinación de héroes que da un montón de alianzas tantas alianzas son buenas pues bueno, no, no realmente no lo sé es parte de, de, del problema que que yo tengo vale que podríamos ver terminar de ver la la partida Sí, eh... más cosas que yo no voy a hacer pues, qué cosas que no, no te voy a entender cómo puedo tener 32 de, de oro con tantos personajes a dos y tres estrellas no las combinaciones sé que cuando, en función del dinero que vas acumulando el oro que vas acumulando te van, a dar, te van dando esto, como se dice, eh, intereses. O así sea, tienes de dinero del banco, pues se intereses y demás. Y. Eh, lo, no, no tengo muy claro cómo, ese es un problema. Eh, al final, hay ciertos detalles en el metajuego del, de Thunderlords que, si quieres avanzar, incluso cuando están en los niveles tan bajos ¿eh? como yo, y esa son son imprescindibles. Y. Bueno. Espero poco a poco ir entendiendo ¿no? las mecánicas, que, en todo caso, tengo que decir que el que el juego engancha. El juego engancha juego Ya habéis visto que soy bastante malo, por no decir que soy tremendamente malo y el juego ni todo es, es adictivo. Ya el día que sepa jugar, pues nada, no os quiero ni contar. ¿no? ¿Y ventajas del juego, aparte de que lo tenemos para escritorio, pues que también está para móvil. Entonces, yo no soy de jugar en el móvil, pero ya me lo he descargado y he hecho un par de partidas, ¿eh? porque a veces, cuando tienes un rato muerto, pues jugar a un juego. Que a diferencia de otros juegos de móviles, eh, te pones a jugar y juegas. No es que, bueno, ahora puedo hacer no sé cuántas rondas y ahora tengo que, o pago, o tengo que esperar a que pase X horas o lo que sea. Entonces, eh, o las mecánicas son las mismas tanto en el móvil como en el, como en el juego de escritorio sí que se me antoja un poco incómodo a veces saber sobre por ejemplo cuando hay que arrastrar objetos sobre héroes es un poquito incómodo pero bueno el juego está bien también en móvil si os gusta os, os recomiendo si os gusta el móvil puede, puede con él y nada hasta aquí ya voy a terminar el vídeo muchas gracias por por por estar ahí, por verme. Os recuerdo que tenemos la página web, jondolinus.com, eh, ahí tenemos un foro donde nos gustaría darle un poquito más de, de vidilla porque el problema que tenemos con, con otros vías de contacto es que se suele perder en el tiempo. Por ejemplo, otras vías que tenemos son un grupo en Telegram y una comunidad en Matrix, ¿vale? Y ahí está guay porque la, la interacción es mucho más fluida, pero los, la información se pierde y se diluye con el paso del tiempo. De hecho, aparte del foro, tenemos los dos canales que os he comentado, el de Telegram y la Comunidad en, en Matrix. Tenemos grupo de Steam, tenemos redes sociales en, más todo en Twitter. Y eh, no recuerdo qué más eh, formas de seguirnos tenéis. Aparte también tenemos un servidor de, de Moment donde cuando jugamos con los miembros de la comunidad juegan, pues lo utilizan para, para comunicarse. No hace falta instalar cosas propietarias tipo Discord o demás. Funciona de, de maravilla y consume muy pocos recursos. Y poco más. Eh, cualquier duda o comentario, ya sabéis, eh, dejadnos un comentario, todo lo que queráis decir. Cómo mejorar mi estrategia, yo os lo agradecería. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos.